Feliz 18 ¿Qué? Es probable que la gente piense que estés mal de la cabeza Que eres un descerebrado <risa> <risa> <risa> <risa> Que tienes problemas mentales Que hay algo en ti que no está bien Quizás sea aquella caída De cuando eres pequeño Cuando caíste en el alberca Y dirán ¿Qué de extraño tiene caer en una alberca? Pues bueno No tenía agua Aunque Quizás sea algo más, lo importante es que la gente te ve y dice Pobrecillo o mendigo canijo Creerán que eres un demonio Que aunque sea verdad, no es lo único que eres Tal vez el mundo te vea de una forma Pero hay una parte de ti que no conocen quizá eh, Entre tanta demencia existe el bien Y que aunque no se vea a simple vista Allí está, las personas podrán decir que eres un hostigoso, un chico molesto, alguien que solo sirve para poner gorro, y hay algo de cierto, pero yo he visto un poco más y no soy el único, y es que tú eres un chico divertido, siempre nos haces reír, eres muy sentimental, vaya que sí, también eres humilde, te preocupas por los demás, y me has ayudado más de lo que crees, eres honesto y que aunque a veces demasiado, sabes lo que es el respeto, pero no te da miedo gritar si tienes ganas de hacerlo, sabes dar la mano, has estado conmigo apoyándome en mi tonto sueño, me conoces y te conozco, te he visto llorar y he visto tus sentimientos y sé que eres un chico bueno. No He conocido una parte de ti que otros aún no han podido ver, pero no importa, no dejes de ser ese chico, aunque ahora dejarás de serlo, pero recuérdalo. Sé que te convertirás en un hombre desde ahora, pero sé que si tengo oportunidad seguiré viendo a ese joven en ti. No es necesario que te diga lo que siento, solo quiero que sepas y que no lo olvides, que allí estoy y que me puedes buscar si no. Gracias por enseñarme tanto. Gracias por dejarme aprender, ver y disfrutar de tu compañía, de tu amistad. Gracias por ser mi pequeño hermano, otro hermanito con los que Dios me ha bendecido. Sigue esforzándote en hacer lo correcto, porque tú tienes esa capacidad. Sigue haciéndonos reír, llora, brinca, sigue siendo un loco, un buen loco. Y sigue haciendo el bien cuando parece que nadie más está allí para hacerlo. Tienes muchos amigos, amistades, compañeros, familiares que te aprecian y estarán para ti. No lo olvides y no te olvides de mí porque ya estoy cada vez más viejo. Pero mientras esté y si de algo sirvo estoy para ti. Felicidades.